A ver, precisamente se dio a conocer un lanzamiento de tres importantes aplicaciones tecnológicas que hace la Dirección Nacional de Control de Drogas, a manera de poder facilitar y permitir que los ciudadanos puedan estar empoderados y apoyar precisamente a la población para luchar con el narcotráfico, pero de la mano de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Precisamente lanzó tres aplicaciones en líneas anónimas para denunciar los puntos de droga en todo el país. Las personas que quieran denunciar los puntos de droga en los diferentes puntos del país ya cuentan con una aplicación en línea y dos para asistencia en los usuarios que utilizan los servicios de impresión y despacho de contenedores y verificación de recetarios de medicamentos controlados. Así lo informó precisamente el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, durante un lanzamiento de la implementación de las tres aplicaciones tecnológicas en línea denominada el proyecto D.N.C.D. NCD Digital, se transforma la DNCD, precisamente garantizó la confiabilidad de las aplicaciones tecnológicas, principalmente para lo que tiene que ver con cualquier actuación de los agentes del organismo antinarcótico y la denuncia en cualquier lugar que se esté vendiendo o distribuyendo narcóticos. Esta plataforma, mire, son 100% confiables. Dice el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, nosotros hemos hecho, mire... Todas las pruebas y no se identifican, por ejemplo, el que tiene que ver con una denuncia, no se va a identificar las personas que llamó o la persona que envíe esta nota de voz o una foto indicando el lugar donde estén distribuyendo narcóticos. Así lo precisó el comandante Cabrera Ulloa. Bienvenido, creo que tenemos que ser justos, pero saber que este proceso, como dice el comandante Cabrera Ulloa, que se llama Sociedad Emporedada, Reporta, SER por sus siglas, CER, Sociedad Empoderada, reporta bienvenida. Lo que esperamos, ojalá que la población le tome confianza a esta herramienta tecnológica sí. y le dé uso, sí. porque tú sabes que hay temor en la población, porque realmente esa actividad del narcotráfico tiene unos códigos que la población realmente, la población trabajadora, eh, le huye, ¿no? Entonces. Tenemos la esperanza de que la población le tome confianza a esta herramienta, le dé uso para combatir ese flagelo del narcotráfico que tanto daño le causa a la sociedad dominicana. Bienvenido, y yo creo que la tecnología llegaron para utilizarse, y qué bueno que la Dirección Nacional de Control de Drogas la aproveche.